Ustedes, pinches, esos, quien es de paso la persona más chill del país y a la par también gran líder de masas, quien se encarga de asegurarse que todo el mundo la pase bien. Soy Felipe Pastrana, soy nerd acérrima, gamer y sobre todo una persona muy curiosa. La palabra que yo creo que deberíamos de cuestionar aquí es el, si se debería. La respuesta es no si se puede, claro. y si es parte del orgullo, claro que sí. No hay que compartir lo que somos, pero el debería, que sea obligatorio. De hecho, a la gente a cada rato nos preguntan eso. Y siempre es el, tienes que decir que eres, y es de, hey, hey, no tiene que decir nada. Pues creo que yo, pues, respecto a mi sexualidad, creo que siempre he podido ser una persona libre, sin que se me juzgue como tal. Nunca tuve una salida del closet y creo que nunca la voy a tener como tal, pero pues la gente que me conoce sabe el tipo de persona que soy y no tengo por qué explicarlo, ¿sabes? Entonces... Amo con todo mi corazón todo lo que tenga que ver con la no binariedad, los géneros fluidos, las identidades fluidas en general. Eh, con el tema de los géneros, a mí me parece también que es hermoso ver a la gente que maneja estas como totales libertades. Siempre puedes enseñarle a tus amistades a cambiar, entonces... Total. le puedes dar tu punto de vista y tal vez en algún punto Igual y no lo entiende, pero lo va a respetar y lo va a decir, ¿eh? igual yo también lo hago. Vamos a ponernos faldas al rato para la no, fiesta. Para la gente que está enfrentando sus transiciones, lo único que diría es un recuerden que, que tiene problema. La, la gente también está bien. allá. No, y además, quien, quien quien se está desviviendo por hacerse infeliz por tu transición es alguien más, Justo. no es, es tú vas por tu vida y que alguien la pase mal, pues ya no es tu culpa. Pues yo soy así de que a todos mis amigos los visto y les digo ponte esto quítate esto sé feliz y ya no importa lo que digan en serio. Y vale. <risa>